Cambiar es innovar y no detenerse ante el sistema. Es comprender que en el dinamismo está la evolución y que la transformación solo es posible con la decisión de cambio. ¿Y tú estás dispuesto a reinventarte? ¿Quieres conocer una nueva forma de vivir? ¿Deseas escribir tu historia de vida en un espacio único? Atrévete a descubrir una nueva experiencia. Renueva tu forma de sentir y explora un espacio innovador. Te presentamos nuestro proyecto Neo18. Neo 18.